Buenos días, profesor y todos compañeros y compañeras. A continuación, voy a exponer acerca de las sociedades de conocimiento de acuerdo al informe. Sociedad de conocimiento. Se considera sociedad de conocimiento como activo fundamental para el progreso y se centra sus esfuerzos para facilitar que todas las personas puedan potenciarlo y difundirlo objetivo es encaminar este conocimiento hacia fines positivos que permiten el desarrollo de una sociedad avanzada, racional, equitativa y comprometida con el bienestar de las personas y con el cuidado del entorno natural. En estos últimos tiempos, se ha dado gran relevancia a la economía, sin embargo, se ha restado importancia un término tan fundamental como es el de la sociedad, ya que la economía no puede estar por encima de la sociedad, puesto que el conocimiento es el que hace que puede administrarse apropiadamente y que puede estar al servicio de las personas. Según CEPALS, define a la sociedad del conocimiento como un sistema económico y social donde el conocimiento y la información constituyen fuentes fundamentales de bienestar y progreso. Además, que un nuevo paradigma organizado en torno a las, a las tecnologías de información y comunicación convierte en el principal insumo para el desarrollo de la sociedad puesto que esta puesto que esta exposición he es marcado en el aspecto educativo ¿no? en el ámbito educativo el paradigma de la sociedad del conocimiento tiene un doble rol debido a que en primera instancia se convierte en el responsable de formar las habilidades, destreza y competencia en los sectores productivos que el sector laboral que la sociedad demanda. A continuación, voy a explicar objetivos de esta estrategia es propiciar la voluntad y participación de los diferentes sectores sociales con la finalidad de poder encontrar soluciones a las principales problemáticas del mundo. Primero, el libre acceso a la información y los conocimientos es un requisito básico previo para conseguir los objetivos de desarrollo del milenio. Las tecnologías de información y la comunicación Poseen potencial para mejorar el nivel de vida del mundo en desarrollo. Una mejor comunicación permite solucionar los conflictos y enfrentar la paz mundial. Las TIC han forjado nuevas modalidades de educar a la población y transmitir información que han estructurado la forma en que los países hagan negocios y rigen su economía, se gobierna y compromete políticamente. Entre los principales enfoques de los sistemas educativos, aquí en la sociedad contemporánea, son una visión en la preparación de ciudadanos capaces de convivir en sociedades marcadas por la libertad, capacitándolos para incorporar la diferencia de manera que contribuya a la integración y la solidaridad, así como enfrentar las amenazas a muchas sociedades en la actualidad. Los sistemas educativos tienen una responsabilidad fundamental y central de impulsar la creatividad en el acceso, difusión, e innovación científica y tecnológica. ¿Para qué? Para desarrollar capacidades de anticipación futuro y actualización permanente para poder seleccionar información puesto que nos, que nos ayudará a guiarnos a la orientación frente a los cambios y para generar nuevos cambios para asumir con creatividad el abordaje y la resolución de los problemas. Y a continuación también he planteado en la sociedad de conocimiento para las personas con discapacidad, ¿no? Sociedad de conocimiento y accesibilidad para educación inclusiva, ¿no? Y que, que las personas con discapacidad que están en. en también son parte de, de este tema, ¿no? Como lo escribió Albert Einstein, nos dice una frase hasta que todos los individuos de una sociedad no se encuentren plenamente integrados en ella. No puede decirte que sea una sociedad civilizada. No, no solamente eh, las personas de, que son profesionales o que son otro, de otros ámbitos, son parte del conocimiento. no también debemos incluir a las personas con discapacidad puesto que ambos todos en conjunto, como una inclusión social, son parte del conocimiento y del progreso del país. Pero, ¿qué estrategia metodológica apoyada en el uso de textil permite la mejora de los procesos de inclusión de estudiantes con discapacidad auditiva en el aula de clase. Y en esta propuesta se han planteado dos este, estrategias. Las estrategias están en la lengua de señas y el subtitulado. ¿No? Puesto que las ti se ajustan a los contextos y la diversidad, situaciones del aprendizaje, a la diversidad de la realidad de los alumnos con la que se trabaja Ellas permiten superar dificultades y posibilitan el apoyo en los aspectos con mayor potencial de las personas con alguna discapacidad apoyarte en lo que puede y no, y en lo que no pueda, ¿no? eh, El trabajo que he, que he hecho respecto al informe de las sociedades de, de conocimiento ha sido para poder dar también, este, sensibilizar a los compañeros, a un profesor, profesores, ¿eh? ¿no? Que debemos, de, que las, las, las ti tienen que ser accesibles para nosotros estudiantes que presentamos alguna discapacidad no quiere decir obligarnos, sino porque nosotros también debemos regirnos a través de la normativa. Pero en cuenta con una ley que de los ajustes razonables, de las tecnologías, debemos cumplirla porque esto nos permite ser algo que personas de sociedad de conocimiento. Y si no cumplimos con estas tecnologías de accesibilidad, no vamos a poder progresar como un país. Por eso pido que mis compañeros. Este, deben tener un conocimiento, que este, este, estas metodologías deben ser accesibles. Yo creo que todos somos seres humanos, y buscamos la equidad, ¿no? Eso es todo lo que yo puedo compartir con mi positivo. Muchas gracias.